Bueno, hoy es día 4 o 5, ya no tengo idea <risa> ya, pero qué la día cuenta. es, pero hoy vamos a ir a la parte alta de Santa Cruz. De Santa Cruz, ¿verdad? sí. Ahora, ahora vamos a compartir el taxi para ir a la parte alta porque se paga un taxi de, de 40, 45 40, 45 dólares. 45 dólares. dólares. Entonces, vamos a ver qué tal nos va estamos entrando a en los túneles del lava Say hey, hi, Kel. Yo, what's up? Este es Kel, un biólogo y viajero de Australia que conocimos en el taxi En Santa Cruz, en el lava tube, how cool is this? <risa> Hola see sí, there's a lot of condensation here, so it's very humid inside bueno, ahora vamos a tratar de pasar por ese lugar Así que estamos eh, todavía en la en el túnel. Han pasado cinco días y no hemos podido salir. La verdad es que cometimos un error al no preguntar cuánto duraba esto. Parece Indiana Jones o El Señor de los Anillos. Es, es demasiado. Bacán. O sea, gracias por sacarme el plano. Sí, por fin. We made it. We survived. Strike a pose. And we had to live up our own urine. <laughs> <laughs> Estamos entrando a a ver uno de los cráteres de los cráteres gemelos. Oh, oh, oh, wow. It's It's a... <laughs> <laughs> Los gemelos son dos cráteres super grandes, uno al lado del otro, que se formaron producto del colapso de la Tierra por actividad volcánica. <risa> ese fue George gritando en el cráter. Y ese fue Keo gritando. Ahora yo voy a hacer mi grito de guerra. My name is Lady Gaga. Un accidente de una tortuga de multa: 25 mil dólares por la tortuga. Hay que estar lejos de la tortuga. Ahora está que se llama Primicias. Básicamente es donde plantan nuestros tubas y crecen para todos los comandos. ¿Quieres pulsar? ¿Eso es lo que quieres. Bueno, ahí está mi amigo. Creo que este es el Félix de Galápagos. Siempre con hambre El Rancho Primicias tiene docenas de tortugas gigantes que puedes encontrar andando libres por ahí y con las que puedes pasar un buen tiempo de calidad conservando la distancia adecuada si quieres llevarte una foto mental de Galápagos, este es el lugar. Y si llegaste a este punto del video, eres una persona muy especial para mí. Porque pocos invertimos tiempo de nuestra vida viendo rocas y tortugas. Pero si lo haces, nos entendemos. Y recuerda que la vida es como un carro del eco 911. Si lo persigues, tal vez se vaya. Y si se va, porque tal vez no era tuyo. Pero si vuelve, es porque ya te olvidaste de lo que estabas diciendo. Nos vemos en el siguiente video. Esta historia continuará.